A las 11 de la mañana y como todos los sábados, empezamos la sesión eh, pública del Observatorio Ciudadano de Cuatro con eh, la asistencia de algunos compañeros y esperaremos que durante eh, la transmisión de esta sesión eh, se vayan incorporando más. Aquí le doy las... En los buenos días a nuestro querido amigo José de la Luz Antibáñez, cantero, mejor conocido como Piri. Buenos días, Piri. Muy buenos días, Memo, mi coordinador. Hay que poner música de fondo del grupo claro. Santa Fe Clan. Vale la pena, ¿eh? Escuché la, la música, la letra, Vale la pena sí. ponerla porque eso es Guanajuato, Carlos. Buenos días, Carlos. Carlos. Buenos días, Francisco Montiel. Hola, buenos días. días. El día de hoy le vamos a dar seguimiento a ver qué es lo que está pasando en el órgano de gobierno máximo del municipio de Guanajuato, que es el ayuntamiento, en donde Beth sigue sesionando y sigue cometiendo patas eh, a todas luces muy graves, como uh, no respetar el texto de la ley orgánica que nos dice qué es lo que tiene que hacer este órgano y pues no, no vemos que así suceda para ello le voy a dar la palabra a, a nuestro compañero carlos arce para que platiquemos un poco sobre la comisión de adquisiciones y si es si eres tan amable carlos hey, memo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A ver cómo anda el internet, que, que, que seguimos con muchos problemas. ¡Ya apareció Paco! ¡Ya apareció Paco! ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, Paco. Eh, bueno, eh, comentar que esta semana eh, se dio un asunto, pues, muy curioso en, el, en, en, en la administración municipal, que fue una reunión de la comisión de adquisiciones para hacer una cesión de sus propias funciones a la coordinación general de administración. Es muy curioso esto que ha sucedido, pero está relacionado con la resolución eh, judicial que hubo para restituir en sus derechos como regidora a la regidora de Fuerza por México, Claudia Valadez, a la cual no habían querido poner en, el, en la comisión de adquisiciones. Curiosamente, llamó la atención muchísimo que este, se le negó participar en esa comisión. Ella acudió al tribunal electoral y ahí eh, se dio una resolución recientemente para ordenarle al ayuntamiento, no es para sugerirle ni pedirle, no, para ordenarle al ayuntamiento que la ponga en la comisión. Y entonces, rápidamente, en cuanto estuvo esta resolución, hicieron una reunión a la cual no se le llamó a ella, por supuesto, en donde se le ceden las facultades que tiene la comisión de adquisiciones en, varios, en, en dos casos específicos, que son las asignaciones directas. Hay dos tipos de asignaciones directa. La directa, directa. A un contratista y la otra que es a través de tres propuestas, de tres presupuestos, de tre de invitación a tres proveedores. Bueno, en estos dos casos se niega, se quita las facultades que tiene la com el comité para cedérselos eh, directamente al coordinador de eh, general de administración del municipio. Es muy raro, digo, este, ¿por qué se puede estar dando esto? Eh, tengo una presentación, Memo, la creo que la puedo poner en pantalla, ¿verdad? Sí, sí, claro. A ver. Ahí en la, A ver. en la parte de abajo dice compartir pantalla, y está listo, ahí, ya, ahí se ve que Carlos ha iniciado la función, dice, ahí está ya, mírala, con que la abras, ya veremos. Labra, estamos bueno, viendo tu escritorio. Está cargando, ¿cómo? está a media. Sí, ahí vamos ya. Sí, se carga. Muy ya bien, a... ojalá que sí. Aparentemente va todo bien. Ahí está, mírala. Ya le ponen nada más ahí presentación y ya. Aquí tenemos. Ok. Muy bien. Bueno, pues resulta que en relación a contrataciones, el Comité de Adquisiciones renuncia de sus atribuciones y se la cede a una sola persona. Vamos, pues. Eh, Este, el comité de adquisiciones está normado por el artículo 31 de la ley de contrataciones. De acuerdo a este artículo, debe de realizar diversas funciones para vigilar procedimientos, es evaluar ofertas, intervenir en aclaraciones y suspender y cancelar procedimientos, entre otras muchas cosas que tiene que hacer. De ceder sus funciones a un empleado municipal, se violentaría el marco descrito por el artículo 31 de la ley de contrataciones. O sea, la ley es una ley estatal que dice cómo está formado el comité y qué es lo que hace el comité. Y eh, por lo tanto, el comité no puede deshacerse de sus funciones y traspasarlo, en este caso, a un director o a un coordinador, como se llame. ¿Por qué? Porque el comité está precisamente diseñado como tal para evitar la corrupción, para evitar los tradicionales malos manejos que siempre ha habido en la parte relativa a las adquisiciones. No sé si ustedes habrán oído hablar de los moches. Bueno, el origen, la génesis de los moches, está precisamente en la ley de adquisición, en, en el asunto de las adquisiciones, sobre todo cuando una sola persona es la que decide. Es fácilmente capturable y por lo tanto puede haber ahí cohecho de manera muy fácil, muy sencilla. Hay poca transparencia, en fin. Por eso es que todo esto se hace en un comité. Esto es importantísimo para que entendamos de qué estamos hablando. Este es el oficio que mandan el secretario técnico de la comisión, que es el señor Manuel Ludovic. Ludovico Mata Vega. Ahorita hablaremos un poco de este personaje, pero este, este es el oficio. Y en el punto quinto dice, dice esto, asimismo se solicita delegar a la Coordinación General de Administración a través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de realizar los procedimientos de adjudicación directa y adjudicación directa con cotización de tres proveedores. Caray, llama mucho la atención. Como pueden ver, aquí no dice con qué motivo y por qué fundamento. Esto es importante y, y es muy importante para Guillermo sobre todo. Eh, ¿Cuál es el contenido del oficio? Pues delegar las facultades del comité a la coordinación de administración y el coordinador resulta que es. El mismo secretario técnico, fíjense ustedes, el mismo que está mandando el oficio, dice que se lo deleguen a la coordinación. Y él es el coordinador. O sea, de, deleguenme sus facultades a mí mismo. Ahora resulta que el secretario técnico va a ser el que va a decidir sobre las adjudicaciones, los contratos de adjudicación directa y directa con consulta a tres proveedores, invitación a tres pro proveedores. Las facultades que se delegarán son asignación directa, asignación directa con tres propuestas y el monto nada más de cada contrato puede ser hasta de tres millones de pesos. O sea, el señor quiere dedicarse a decidir qué contratos van con hasta 3 millones de pesos. Es un mecanismo hecho para el moche. Así de fácil, así de sencillo. El secretario técnico, pues, es lo que quiere hacer, delegar hasta tres millones de pesos, perdón, asignar contratos hasta por tres millones de pesos directamente él ante sí y por sí. Esta es una verdadera locura. Este, bueno, esto, esto es la, la, la presentación sí. eh, regresamos ya al dicho en otras palabras, él, ese funcionario le está proponiendo, está proponiendo que se deje de cumplir la ley porque la ley le da facultades y funciones a la a la comisión para que se las deleguen a él. Él está diciendo, por favor, no cumpla la ley. Dénsela, por favor, deleguenla en mí, porque yo me voy a encargar de todo lo que tenían que hacer ellos. Exacto. Exacto, Memo. Digo, no sé qué opine el abogado eh, Santibáñez. No siento, no siento, veo una violación a la ley orgánica municipal. Ojo, eh. Y eso tiene que recurrirse a los tribunales administrativos. Porque es una flagrante violación al Estado de Derecho de la Ley Orgánica Municipal. No debemos verlo como una broma. Y ahí tiene corresponsabilidad, mi querido Perse, El Ayuntamiento, sus síndicos y regidores que aprobaron esto, tienen corresponsabilidad. Y pasado el Tribunal Administrativo, se tiene que dar vista al Ministerio Público. ¿Por qué? Por presunto tráfico de influencias. Llámelo. Acabas de ver a Xochitl demandar ante la SEC en Estados Unidos el asunto de, del niño de López Obrador. Es un caso similar, es muy similar en, en la conducta legal. Lo que estás buscando es un tráfico no, de influencias. No ¿Qué? coincido contigo, Piri, que sea similar, porque aquel es un caso de un contrato o de dos o tres contratos. No, aquí lo que se está armando, Piri, que es más serio desde el punto de vista del dolo, es un esquema, es un mecanismo para controlar todos los contratos que lleguen hasta 3 millones de pesos dentro de la presidencia municipal a través de una persona que todos sabemos que es el personero del propio alcalde. O sea, el alcalde va a estar decidiendo los contratos. Ese es un sistema para el moche. Es el sistema del moche, pero la, la diferencia con lo otro, la, ya sabemos que aquí son contratos multimillonarios, pero la diferencia con lo otro es que este es un sistema. O sea, cuando hablamos de redes de corrupción, que aquí lo decimos, y cuando hablamos de gobierno, ¿qué, Memo? Gobierno botín. Bueno, el botín aquí está, nos, está en nuestras narices, nos lo están poniendo okay. en las narices. Ese es el botín. O sea, yo distribuyo porque aparte después de manera dolosa también pueden fraccionar las compras, etcétera, para que todas sean abajito de 3 millones de pesos, 2 millones 900, 2 millones 998 mil, etcétera, etcétera. Y así se los van asignando a los cuates y a quienes ellos quieran. Claro, pactas con, con, con, con estos uh, malos proveedores y pues va este, la mitad para mí, la mitad para ti. Y es el sistema de moches. Lo que se está haciendo en Guanajuato a través de este acuerdo, que no es del ayuntamiento, es del propio comité. El comité está formado por el alcalde, está formado por el te la tesorera, está formado por los partidos, los regidores de las tres fuerzas, con excepción de Fuerza por México, a la que no habían puesto ahí. Y, este, y, y está también el contralor, etcétera. Pero los que, tienen, los que tienen votos son estos. Y el miedo que tienen es que poniendo a esta persona, a esta regidora, eh, si está con la oposición, como hasta ahorita ha estado, pues entonces quedarían cuatro votos contra cuatro. Y entonces pierden el control de ese asunto. Se les pone más complicado este, gestionar las cosas en el comité de adquisiciones. Eh, aparte de que en el comité, pues los votos, pues ahí están las responsabilidades con los votos y, y bueno, pues tendrá al, al representante del PAN, no sé quién sea, por cierto, pero pues ese compadrito que ha de ser otro incondicional de Navarro, pues tiene sus responsabilidades también. Entonces es más bonito ponerlo en el en, en manos del operador de toda la, la zona oscura del ayuntamiento que es precisamente este coordinador coordinador administrativo imagínate que continuando con mi intervención anterior que este funcionario pide que el comité le delegue en él las facultades que tiene pero es lo mismo cuando resuelve el comité que sí porque ya resolvió que sí que se le delegan en este señor, es como si yo le dijera a cualquier funcionario de cualquier nivel de gobierno, delégueme usted sus facultades, eh, yo le dijera en un oficio y él me dijera, sí cómo no, ya no soy ya no soy responsable de tales y tales cosas, ahora es usted. O sea, no se, hay cosas que no se pueden delegar, cuáles las que están expresamente expresadas en la ley. Las que están explícitas no se pueden delegar. O sea, el comité no puede delegar. Ese, ese acto es nulo el, el de este señor. Pero aparte, también se verifica la, en el, lo doloso que resulta el acto, la mala fe que hay, que lo hacen antes de integrar a la regidora de Fuerza por México. O sea, se espantaron a la hora que vieron que perdían la resolución en contra y la obligaba, los obligaba a incorporarla y rápida, rápidamente hicieron la reunión. Claro que es nulo, en todo caso porque la resolución debe de acatarse de inmediato, es la resolución judicial del tribunal, entonces se tiene, se tiene que acatar de inmediato. No, aquí dejaron un día Pasar un día o dos días para hacer todo este movimiento y luego ahora en la última reunión de ayuntamiento que hubo, hubo una larga discusión sobre el tema para incorporar a la regidora a esto. Sin embargo, ya la regidora ya dijo que va a volverse a defender y por supuesto me imagino que va a atacar la nulidad de la, reun la sesión de la comisión de adquisiciones porque claramente es nula. Pero vean ustedes el cinismo con que se están realizando dentro de, de, del gobierno municipal toda la serie de maquinaciones pues para poder controlar los dineros de manera unipersonal. Y cuando hablamos de unipersonal, quienes estudiamos de cerca la corrupción, sabemos que lo que están poniendo es la bandeja para la corrupción para que una persona decida nada más. Ese es el problema. Entonces, este es el mecanismo para los moches en Guanajuato. ¿A quién le toca llevar esto? Pues al señor que es el coordinador general de administración, de triste memoria, porque tiene un pasado bastante oscuro, se llama Ludovico Mata. Apréndanselo quienes nos están oyendo. Se llama, es el contador público Ludovico Mata que estaba ya en la administración pública, entiendo, desde tiempos de Cerrillo del alcalde Cerrillo lo corrió porque no dio, no dio el ancho este, y luego Navarro lo contrató es más, lo corrió Cerrillo, sobre todo a instancias de estar martillando una regidora de nombre Samantha Smith porque decía que no servía para nada el amigo este, hasta que lo corrieron. Y cuando llega Navarro, lo primero que hace es recontratarlo, y lo pone en diferentes posiciones y los tienen que andar moviendo, porque también se sabe que este, ese es el señor Ludovico, y a la izquierda está su esposa. Este, porque resulta que... Eh, pues no sirve para las posiciones que ocupa porque él es esencialmente eh, me encanta el término eh, es, es un término de la política mexicana que es verdaderamente una delicia se llama operador político lo que ustedes, whatever you mean este, lo que ustedes piensen es eso el operador político curiosamente miren es del PRI pero lo tiene ahí muy cerquita a Navarro ese es este señor Ludovico Mata, ahí el que está con su chaleco rojo del PRI y, y, y tenemos otra muy importante, este, ahí, ahora ya miren, está abrazado ahí entre, entre Carlos Ortiz y Navarro, es, él es el señor Ludovico Mata. Eh, esta foto es muy reveladora, fíjense entre quién está abrazado, ¿eh? las dos personas, el, el, uno de los principales regidores, opera, no, que ese no es el operador, ese es el que le dice muchas cosas a Navarro de cómo hay que hacerle. Y el otro es eh, el alcalde, ¿no? El, el siniestro alcalde de Guanajuato y en medio su operador, que es este señor Ludovico Mata. Seguimos, Memo, hay otra, hay, hay un, hay por ahí otra, no sé si, si, si lo tendrás, porque encontramos otra cosa muy interesante, este, el señor Ludovico Mata, ahí, est ahí está, no, no, no. Este, Ahorita la vemos, este, después la, la mandamos, pero hay un, un, un tweet muy interesante porque el señor Ludovico Mata fue a ofrecerle al PRI un millón de pesos para la campaña, la reciente campaña de, que acaba de pasar, para que pusieran a su esposa como regidora también. Ofreció un millón de pesos para que fuera regidora su esposa que trabaja también en la administración de Navarro, por cierto, creo que en la tesorería. Entonces el asunto, este, pues les hace agua por todos lados, lo evidencia muy claro. Esa es la, la red que tienen construida, de de operaciones para lograr recursos. Eh, y tener, pues, probablemente una bolsa para las próximas elecciones, dinero para campañas, para apoyos, para etcétera, etcétera. Pero so, es dinero sucio que sustraerían del, del eh, gobierno municipal. Es la forma de hacerse de fondos inconfesables, oscuros, negros, de los eh, funcionarios del municipio de Guanajuato. Hay que decirlo con todas sus letras. Y este es precisamente eh, eh, la función que realiza este personaje de nombre Ludovico Mata. ¿Cómo ves, Paco? Pues veo el asunto sumamente grave, pero no me extraña nada porque este, en, en, en esta edición del alcalde de la ciudad, pues vemos que cada vez tiene menos respeto por el Estado de Derecho y cada vez se constituye más en un una autoridad que actúa al margen de la ley solamente pensando en su beneficio y el de, de sus aliados. Este, aquí la pregunta es ¿cuáles son las herramientas o las disposiciones que la ciudadanía tenemos a nuestra disposición para poderle hacer frente y combatir este tipo de arbitrariedades? Porque esto lo que hace es que nuestra ciudad cada vez se va a ver en mayores dificultades para su atención y su desarrollo. ya he estado viendo cómo se ha estado expresando la ciudadanía en base a lo del predial, en base a los servicios públicos municipales, en base al deterioro de la economía del municipio, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que aquí lo importante es encontrar los mecanismos para poder hacer una labor que trate de ajustar y que regrese el ayuntamiento al Estado de Derecho. Es verdaderamente vergonzoso e indignante que tengamos esta calidad de ayuntamiento en la mayoría que gobierna, porque es obvio que no todo el mundo tiene la misma forma de decidir y de ver las cosas como lo hace el alcalde, pero el alcalde solamente utiliza el ayuntamiento como un mecanismo de legitimación y un operador político en muchos aspectos porque los regidores y los síndicos penosamente se prestan a su forma de ver ahí parece también que como en otras instancias de los gobiernos el estatal y el federal la crítica y la autocrítica están totalmente ausentes y eso es realmente muy muy muy preocupante entonces pues yo creo que hay que hacer los llamados ciudadanos para que esto pues, se corrija a, a la brevedad posible y por favor vivamos dentro de un Estado de Derecho, porque con eso lo que están también dando con la señal es que los ciudadanos pueden voltear este, la ley sin que les pase nada, siempre y cuando tengan el signo de pesos de por medio. Sí, bueno, volviendo al caso de lo que plantea Carlos respecto a que el tribunal ya dijo que la regidora debería integrar a la comisión y que se debió haber hecho de inmediato, pues también es una razón de nulidad del acto porque ya debería haberse reintegrado antes de que resolviera y, y no se hizo así. Entonces eh, esperamos que ella lo haga valer, pero también no pensemos que puede cambiar tan sencillo. Recuerden que el observatorio ya denunció en este, en estas sesiones públicas, que cuando se integró el ayuntamiento, a quien debiera ser el síndico eh, en la parte de revisión de las cuentas que eh, es Rodrigo, le dieron las funciones de las funciones de regidor cuando él es un síndico, o sea, han estado violando consecuentemente cada vez que pueden la ley, ¿para qué? Para concentrar las decisiones en una sola persona, eso, eso es lo que estamos viendo y de nada sirve toda la legislación porque hacen lo que se les pega la gana y lo que se imaginan que puede funcionar, por ejemplo, en este asunto, te aseguro que la reflexión fue si la comisión que tiene facultades me las delega a mí, que soy el director de adquisiciones, pues ya podemos hacerlo. No, así no es. Así no es el Estado de Derecho. Así creen ellos que debería ser, pero obviamente si así fuera, de nada serviría la legislación. Las decisiones colegiadas tienen una gran virtud sobre las decisiones unipersonales. Las decisiones colegiadas, Garantizan eh, cierta imparcialidad porque hay diferentes criterios que se juntan a, a tomar una decisión. Y cuando en un órgano colegiado se tomó la decisión, se supone que tuvieron diferentes puntos de vista. Pero aquí estamos, están anulando totalmente la, la vida colegiada para convertirla en, en, en una. ¿Para qué queremos regidores? ¿Para qué queremos eh, síndicos? ¿Para Basta, qué queremos sí. diputados, Memo? Así es, si ya tenemos presidente municipal, gobernador y presidente, pues ya tenemos quienes tomen las decisiones ellos solos. ¿Para qué queremos tanta gente? O sea... Y le ponemos monarquía, ¿no? Es, es, es antilógico jurídico eh, lo que está sucediendo en el ayuntamiento de Guanajuato. Oye, Memo, te mandé una fotografía a ver si la puedes poner, porque sí. es muy importante, este, por el WhatsApp. Este, ah, bueno, no, no, no. Este, creo que es importante. Y fíjense ustedes, este asunto de Rodrigo Mart este, Martínez Nieto, este, también como lo defendieron, o sea, quitar a una gente que no les es absolutamente leal, la quitaron de las cuestiones eh, este, financieras y económicas. O sea, todo lo que es económico y financiero se maneja exclusivamente por el alcalde algunas cosas a través de su tesorera, que también es este una gente, eh, un agente que trabaja totalmente para él. En absolutamente lo que él diga, así se hace. Eh, da esta pena la, la, la tesorera, siendo sobre todo una exalumna de la Universidad de Guanajuato. Eh, no sé si ahí no logró imprimir la Universidad de Guanajuato la dignidad que, pues por lo menos, eh, nosotros solventamos a través de las cosas que hacemos, porque nosotros aquí tenemos a, a, a cuatro personas egresadas de la Universidad de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato nos formó. No sé qué sucedió ahí en ese caso. Es muy triste, pues, el caso de la tesorera. Pero, bueno, ahí está. Pero no dejan entrar a nada que tenga que ver con las finanzas, si se fija Es exclusivamente para los cuates del presidente. ¿Por qué? Pues porque esa mera. Sí, pero ¿no la puedes poner, Memo? No, está muy lento mi, mi, mi internet, por eso la estoy mostrando aquí en mi cámara. A ver, bájala tantito. Ahí, déjala. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. ahí Hazla un poco a la derecha. A, a tu, ahí un millón de pesos ofreció Ludovico Mata, aliado de Alejandro Navarro, para que el PRI asegurara un espacio en el próximo ayuntamiento a su esposa Miriam Valderas. Más información en la nota de Carmen Pizano y ahí está la referencia. Bueno, pues este es un, un tuit muy, muy, muy, muy interesante. A ver, alguien que ofrece un millón de pesos por una regiduría, pues no sé, Piri, este... No pues como que está muy caro, ¿no? Creo que el tema, Carlos, hace rato te dejé que terminara. tu parte principal. No es que compare yo eh, la cantidad de dinero de López Obrador y su hijo no, no, no. con el de este hombre, sino para Guanajuato, que es un municipio muy pobre, se ha convertido en un botín. En un botín que tú bien señala, lo señalas en donde el ayuntamiento tiene responsabilidades, no los puedes eximir, no se puede eximir. Él tiene responsabilidades, la Auditoría Superior del Estado tiene responsabilidades, la Cámara de Diputados tiene, todo eso nos cuesta a nosotros el impuesto. ¿Y el gobierno del Estado, Piri? Ahí voy. Y el gobierno del Estado lo avala porque están haciendo la obra de vice atrás de carritas Patrán. Es muy obvio, todo está muy obvio. es apto para Palerdos. Lo que estamos viviendo hoy es que el Estado de Guanajuato, el municipio, pero en este caso, el que nos atañe, se reporta en un botín. Es un botín. El ayuntamiento es un botín. Es lógico que, con todo respeto a Alejandro Navarro, su talento no da para tanta ingeniería. No da. ¿Quién está detrás de ello? Un Chávez, un Ludovico, alguien que construye estas ideas, porque el no piensa más que en la lana. No piensa en absoluto en cómo construir para llegar a esta parte sin que le afecte legalmente. Y lo otro que hace es tomarse una foto con el gobernador del estado, gobernador de León, como tú bien lo señalaste, en donde acuerdan las obras que se van a seguir haciendo en un municipio muy pobre. Solita, buenos días. Muy pobre el municipio. No podemos dejar de un lado esa Punto. Finalmente, ante esta situación, el ciudadano guanajuatense, Carlos, está desamparado. ¿Ante quién acude para defenderse? Si es el impuesto imperial, un asalto a mano armada. No cubrieron los requisitos que establece la ley. Si es ahora esto del comité de adquisiciones, tampoco es en caso. ¿A quién acude el ciudadano guanajuatense? El observatorio la es un fiscalía, observador. ¿Eh? La Fiscalía, Piri. La Fiscalía Anticorrupción es un cero a la izquierda. Y te lo digo, yo ya lo viví. Y no voy a meter más el tema. Yo denuncié a una persona de un asunto hace algunos años y me trajeron de una fiscalía a otra. Punto. No podemos vivir de ayer. Las narrativas de ayer ya no tienen validez. Hoy lo que sí importa es que Guanajuato está siendo vilmente asaltado según ellos, construyeron un estado de derecho para hacerlo, como es esta ingeniería del comité de adquisiciones que bien señalas tú, Carlos, ahí está. Lo demás es cuento. Y finalmente, mi intervención de esta mañana es, Memo, ¿podríamos pedir a la cosa esta de transparencia? ¿Cuánto han recaudado por impuesto predial en el mes de enero? ¿Cuánto costó ah. y cuánto recaudaron? Porque a mí me interesa mucho saber cuánto recaudaron y cuánto costó. Esto nos lleva a colación algo muy importante. Yo recorro diario la carretera a Irapuato, generalmente. Veo un sinfín de calles y calles y calles. ¿Con qué se está financiando, Carlos, todas estas calles? ¿Dónde está el, el apoyo económico? Porque el municipio no recauda para ello. Yo creo que llega el momento en que hay que rendir cuentas a la gente, o al, aunque seamos nosotros, cinco pelagatos como nos dicen los que estamos en el observatorio no importa pero nos deben rendir cuentas cuánto recaudaron y cómo le hacen para hacer tantas calles ves calles por Santa Teresa ves calles por, por los callejones de, de acá de, cómo se llama este? parte de, de donde está la, el nuevo centro comercial es impactado realmente yo como Guanajuato de Guanajuato ¿ves? el bien de obras. ¿Dónde sale el dinero? Esa es la pregunta que hago. ¿Cómo sale y por qué sale? Ahí se las dejo. Muchas gracias. Pero eso está muy bien, que hagan calles. Digo, a mí me parece muy bien que urbanicen. Pues eso no está mal, Piri. Este, pues sí, pues hay que ver, hay que analizar la cuenta pública. Yo creo que eso es muy importante. La cuenta pública debe de, de, de, de Guanajuato debe ser analizada a conciencia. Pero sí me parece, Piri, pues muy triste por ejemplo que Guanajuato siendo la capital del estado y donde está pues, bueno el, el gobernador ya no viene este porque pues el, el, el gobierno a León pero en el caso de en el, en, en el caso del gobierno del estado pues la, la secretaria de gobierno sí está aquí y pues se supone que es la que está a cargo de los asuntos problemáticos que suceden en el territorio estatal Creo que un asunto que es tan obvio como el armar un mecanismo para los moches en, en, en el municipio de Guanajuato, pues sería algo que le debiera preocupar y, y entretener a la, a la secretaria de gobierno, ¿no crees, Piri? ¿Existe secretaría de gobierno? Perdón, porque tengo entendido que su papel está muy limitado por no meter en más líos, pero realmente la muchacha, joven, simpática, muy buena en el Facebook, pero hoy, realmente, hay muchas áreas que le corresponden a la secretaria de gobierno, deja mucho que desear. Y eso hay que apuntalarlo. Yo creo que no hay secretaria de gobierno, pues en Mirapatos se están matando como locos, en Zelaya, no puedo decir sí el nombre, pero acaban de matar un reconocido empresario Me encontraron apuñalado en su casa hace ocho días. Y así como esto, acabo de mandarte un. Los, los del CJN, como se llama esta cosa, aparecieron en, en la Almada comprando tar, tortas, las famosas tortas del Dama. Y como eso, pues ella es la que coordina seguridad. Ya más arriba pues ya sabemos cómo funciona. Pero ¿dónde está ella? Yo pienso que ella tiene una gran responsabilidad social, pero como este es un, se llama gaviero porque cobran dinero, pero desgraciadamente es una copy-paste de lo que hace López Obrador, es como yo lo veo, desde mi punto de vista. Igualito, pero más le falta a Diego Las Mañaneras. Bueno, pues, no sé si haya más que agregar este asunto, Memo. Este, Lolita, no ha no, no opinado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Memo. Hola, este, los, estaba, los estaba escuchando, y bueno, buenos días también a los que nos siguen por Facebook Live. Este, los estaba escuchando, ¿no? muy atentamente, bueno, eh, desconozco mucho el tema de porque no soy abogada en cuestión de leyes, etcétera, por eso me quedo este, atenta escuchando y, y Carlos, eh, muy buena exposición, eh, gracias por, por decirnos cómo está formado este comité y todo lo que está pasando en presidencia municipal y creo que no nada más no nada más este, mi comentario va relacionado con que no nada más es esta dirección la que está mal eh, ya analizamos Astro y vemos que también está mal. Y así, si nos vamos analizando eh, dirección por dirección, creo que bastantitas van a salir muy mal. ¿En qué sentido? En que, en que bien, bien lo, lo comentábamos, es un, es un gobierno botín, eh, hablabas de, de cuánto se pagan para por, por ser regidor, pero también hay favores que hay que pagar de la gente que le entró a campaña con aportación o con tiempo o que anduvo ahí gritoneando o que fue y compró el, el repartió la, el, la lana y compró los votos esa gente son compromisos que tiene el alcalde y que tiene que cubrir y que, con quién los cubre pues con la gente que lo apoya que lo apoyó es a la que tiene que acomodar en las diferentes direcciones por eso las direcciones son ineficientes porque bueno pues no tienen no cubren el perfil como lo decía Memo un perfil que realmente este sea el, el idóneo o el adecuado por lo menos para para que esté al frente de cada dirección pues como lo comentábamos ahorita ya corrieron a, al director de, de servicios públicos municipales ya pusieron al que estaba abajito de él su brazo derecho ya lo amenazaron ya le dijo alejandro navarro que si no del ancho este esta prueba que si no del ancho va para afuera. pero a ver qué pasa <coughs> Eh, yo también concuerdo contigo, Carlos, antes de, de continuar, concuerdo contigo donde dice, sí, qué bueno que esté haciendo calles, callecitas, son obras que ya habían quedado, que ya venían de tiempo atrás y que las está cubriendo. Bueno, porque es lo que impacta, es lo que ve la gente y es lo que dicen, ah, ya me pavimentó, sí, sí está haciendo. ¿sí? Eh, ¿A costa de qué? Eso es lo, más bien, eso es lo que sería la pregunta, ¿a costa de quién? ¿A quién le está dando...? este la contratación, más bien, yo me iría por ese lado, Piri. Eh, ahora, regresando a lo de servicios públicos municipales, digo, ahorita bueno, lo vamos a tengo... tratar. Ah, ok, ok, entonces, ¿me, me espero? Sí, pues uh -huh. ahorita vamos a hablar de eso. Me ¿no? uh -huh. Ok, me espero. Entonces, entonces yo, yo digo, sí está bien, sí está bien que, que, que, que el dinero que entra a las arcas se destine para obra, para obra pública, para, para todo lo que se requiere en Guanajuato. Sin embargo, sí sería recomendable, o sea, más bien solicitar, como dice Piri, a quién se lo están adjudicando, o sea, qué empresa, qué compañía, qué constructora se, la está, se lo están adjudicando, digo, porque bueno, eso sí ¿Cómo? nos competería conocer, saber perfectamente ¿qué pasó? ¿qué pasó, Carlos? ¿y cómo no te... se está adjudicando? así es, exactamente tra... eh, ¿cuál eh, es el eh, procedimiento de adjudicación? también hay que saberlo exacto, eso es eso más que nada es lo que nosotros como ciudadanos nos que estén haciendo calles y que las estén pavimentando, que bueno, qué bueno, son obras en beneficio de la comunidad y de los ciudadanos que, que viven en, la, en, los, en esos lugares donde lo están haciendo. Pero, ¿a quién se los están adjudicando? ¿Cómo se los están adjudicando? ¿Cuánto es el costo que, que están manejando? ¿Y cuál es el costo real de, este, de ese de, de esa adjudicación? Sí, o sea, no, no es, no es así como que ay, me va a costar tres millones de pesos, pero yo tengo que dar moche, porque se la voy a dar a mi compadre. Eh, este, le voy a dar un millón donde ahí vamos 500 para él y 500 para mí, y el costo real es de 2 millones ¿no? o sea, eso es lo que realmente nos interesaría como ciudadanos, como guanajuatenses y como observatorio, conocer cómo se está, cómo se está dando esta, estas licitaciones ¿no? y bueno, pues ese, ese sería mi comentario hasta ahorita. Gracias, ahorita y bueno gracias. Aparte, aparte, nada más ya para, pues, para visualizarme, perdón, ya nada más por Así así como, como se están dando las comisiones, y ya lo mencionó Carlos, la, esta comisión de, de, de adjudicación, y las comisiones como, por ejemplo, lo que le correspondía a, a este niño Enrique, ¿sí se llama Enrique? ¿El, de, el síndico. Sí, Carlos, se llama Enrique, el síndico. Rodrigo, Rodrigo, ha de ser el codo. Este, por eso no. Este, Rodrigo, pues ha, hacen, hacen lo que les da la gana. Alejandro pone, dispone y hace lo que le da la gana, sí, porque obviamente son sus incondicionales los que tienen que estar ahí. Eh, eh, ya sabemos quiénes son, y como dice Piri, si hay la, la mano, la mano que mete la cuna está atrás, y podría ser Carlos Chávez, pero. Pues por supuesto que es, que es uno de los que mecen la, la cuna eh, atrás de, de Alejandro. Y así es. Y así como, como, eh, como esas comisiones no tienen que funcionar a favor de Alejandro. O sea, como dice eh, Piri, no le da para más. Lo único que quiere es ver de dónde puede sacarla. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Pues su gente incondicional está atrás que sí, está atrás, en cada una de las comisiones, en cada una de las comisiones, y aparte, pues lo, lo, los, las direcciones, las direcciones, quiénes, si nos ponemos a analizar quiénes están en cada una de las direcciones, pues lo vamos a, vamos a, vamos a ir empezando a desmenuzar el hilo, eh, la, la madeja, perdón. Mm. Bueno, pues ese es mi comentario, gracias. Ahí está ya, este, el... El tweet que dijiste, Carlos. Sí. Publicar... creo que es muy importante para, para tomar perspectiva de, de, de qué tipo de personaje estamos hablando. pues es un, es, es, es un personaje que la gente metida ahí en la operación de bajos fondos del gobierno municipal sabe que, que es el... el uno de los principales operadores de, de Navarro, digo, tiene dos o tres, pero este es el que le maneja todas estas cosas. Puede ser del PRI, este, puede moverse a donde quiera con tal de ver dónde hay posibilidades. De, de... Rescata de su naufragio el actual gobierno capitalino a Manuel Ludovico Matavega quien fuera despedido en dos ocasiones diferentes, tan solo durante la pasada administración, por lo que pese al quemón y los nulos resultados que le persiguen, ya le encontraron un nuevo trabajo bien acomodado y con un jugoso sueldo, al parecer. Así lo reconoció su salvador, el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña. Pues él es este, contador de profesión y creo que es un buen contador y nos va a ayudar en algún área donde pueda desempeñarse. En este momento estoy viendo en cuál puede ser en su, gracias, momento, en su momento se los voy a hacer saber. Gracias. gracias, eh, gracias en eso estamos. Ludovico Mata se desempeñaba como director de servicios públicos durante el gobierno de Castro Cerrillo hasta que fue cesado porque le quedó grande la yegua. Luego de unos meses entró por la puerta trasera a la administración y fue recontratado en desarrollo económico pero escondido en la administración sur de donde nuevamente regresado por la misma puerta por donde entró por verse involucrado en un escándalo eh, la verdad es que en este momento me, me están informando que, que ha sido recontratado, la verdad es algo que desconozco, no, no lo tengo en conocimiento eh, por supuesto voy a seguir diciendo que es eh, como director de servicios municipales no dio el ancho eh, pero seguramente si hay alguna contratación pues seguramente estará justificada, pero les pido que que me dan la oportunidad de revisarlo, de investigarlo y poderles dar una opinión más certera. Por lo que la presidenta del dif municipal Samantha Smith, quien en su momento criticó el desempeño de Mata Vega, aseguró que se encargará de vigilar esta contratación, ya que supuestamente este gobierno tendrá gente capacitada y nadie que solo llegue a aprender ni a nadar de muertito. Yo quiero pensar y lo quiero decir muy respetuosamente porque recordarán que al final de cuentas mi función ahora es meramente honorífica. Yo soy presidenta de una para municipal y ya no tengo ninguna injerencia en, en los que temas que tienen que ver con la función, eh, digamos, del gobierno municipal. Eh, seguramente eh, se está buscando y tengo entendido que este nuevo gobierno busca perfiles idóneos, perfiles que tengan la capacidad y que justamente no haya esa curva de aprendizaje que retrasa los resultados en una administración. Confío en que el presidente municipal está tomando las mejores decisiones, está evaluando los mejores perfiles, para que puedan darle resultados a los guanajuatenses, porque esta es una de las condiciones y es una de las eh, prioridades que tiene este gobierno municipal, el dar resultados, el trabajar eh, efectivamente y con eficacia para que los guanajuatenses puedan recobrar la confianza en su gobierno. Con imágenes de Alejandro Abundés para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, informó Henry Velázquez. Está de lujo esto. Muy bien, Memo. Ah, pues sí, lo publicó, este, la cablera que no ha pagado durante un, mucho tiempo. Que ya Una se les olvidó, por, por, por que... cobrarles a las cabreras. Claro. Cómo, cómo ven, pues este, resulta que ya lo habían corrido, no había servido, lo vuelve a contratar en cuanto llega al gobierno, este, se enoja la presidenta del DIF, pero pues ya pasaron un par de años y pues sigue ahí feliz y antes no pudo con la, con la dirección de, de servicios. Ahora lo hicieron coordinador general administrativo. ¿Cómo oh, ves, Piri? Bueno, el tema no es de funcionarios. Estás hablando de ejecutivos de cobranzas. Ludovico se ha distinguido y la gente lo sabe bien. Dice que cobra el derecho de piso para el edil principal del municipio. Es comentado en mercado, es comentado en ambulantajes, en donde quieras puedes escuchar esto. Ahora bien, yo creo, Carlos, que lo más triste es que no tenemos a quién ir a reclamar. No hay gobernador, no hay autoridad, porque ni no siquiera tenemos un gobernador en Guanajuato. Bueno, y es en León. Y, y, y oye, ¿a quién ir, Lolita? ¿A quién le reclamas y denuncias, Paco? ¿A quién? Es la pregunta que les dejo aquí, el grupo. ¿Cómo y con quién denuncias? No hay forma. Vamos a quedarnos como dice amigo Krill, en el sospechosismo. Eso es lo que nos vamos a quedar. Bueno, pues dio, dio para mucho este tema, me Así es. Y, y bueno, eh, eh, eh, el, el video de veras, este, pues ahora nos da risa de lo que está pasando, pero bueno, yo creo que el Fágico. millón que salió, eh, para Ludovico, ¿verdad? Por supuesto, el millón que le dio, aunque no quedó Miriam, pero él sí este, sigue, sigue, sigue cobrando del erario público. Y bueno, pues el milloncito yo creo que sí. Sí, no, le pero, sirvió pero no dárselo. Mandé, Carlos. Pues no, lo, no, lo, no, lo, no, no se los pudo dar porque pusieron a otras dos personas en la, en, en la regiduría. Se, él quería que le amarraran a su esposa en la primera regiduría, pues, lógicamente para negociar los votos en el ayuntamiento de, de, de su cónyuge. Digo, pues eso es, eso es así. No, es que es un, es un descaro ya en el y un cinismo con el que se hacen las cosas aquí, este, es. verdaderamente escalofriante. O sea, el, el gobierno botín en todo su esplendor, este, el sistema de moches... Es, eh, también, totalmente A ver, este señor, ¿qué va a hacer? Si él va a decidir los contratos de hasta 3 millones de pesos, ¿se imaginan? ¿Cómo va a decidir las cosas? Hombre, ya todos sabemos qué va a pasar ahí. Es, es verdaderamente trágico y dramático para Guanajuato esta situación. Pero creo que hay otra también que íbamos a tratar, ¿no, Memo? Sí, pero yo creo que ya se nos fue el tiempo. Ya llevamos 50 minutos y yo, que lo dejamos para la próxima semana, eh, el tema, simplemente voy a, voy a poner... A ver, Paco va, quiere hablar todavía. Muy bien. No, pues yo solamente quiero complementar estos comentarios que han hecho en torno a la, a la pavimentación de calles y cosas por el estilo. Ahí lo que hay que tener presente es la calidad y el tiempo de la obra, porque lo que se ha visto es que se asigna a constructoras o a o este, personas que están dedicadas a este tipo de actividades, pero que utiliza pésimos materiales y los cobra como de primera. Porque, pues yo recuerdo el problema que tuvo nuestro buen amigo Armando en su calle, donde metieron el pavimento sin drenaje y tuvo una serie de problemas. Entonces, yo pienso que también es muy importante, pero si no hay este, una labor realmente seria y bueno, no solamente seria, sino respetuosa de la ciudadanía, pues no tengo idea si podemos pensar en una Contraloría Social y en Consejos Ciudadanos de Vigilancia de la calidad de la obra pública. En mi experiencia en la evaluación de universidades, hay universidades que en sus áreas de vinculación tienen formación de comités ciudadanos para la vigilancia y la certificación de la obra pública. Esto lo vemos, pues, muy lejano en Guanajuato porque, pues, no es la idea, ¿no? Ni Contraloría Social ni Comité de Ciudadanos en ánimo de atender la calidad de lo que el ayuntamiento y de las obras que el ayuntamiento realiza. O más bien, lo que se hace a nombre del ayuntamiento, porque en realidad lo que estamos observando es que lo que se hace, se hace a, no, a nombre del ayuntamiento, pero en beneficio de la gente que le es leal y fiel y cómplice del señor presidente municipal y de alguno que otro de sus aliados. Entonces, pues cuando lo vea uno, la calidad y la autoridad jurídica, política y moral del ayuntamiento cada vez está siendo mayor, más denigrado. Entonces, pues urge que los ciudadanos, pues de verdad, sí estemos haciendo señalamientos y reclamando que nos merecemos un ayuntamiento eficaz en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de un grupo de mapaches y de pillos que se han organizado para apoderarse de las distancia del poder político de nuestro municipio. Oye, Memo. Sí. ¿Puedo? Verdad, es que, Carlos, no, sí. es que muy, muy bien, Paco. Creo que, cre creo que dio una perspectiva muy, muy interesante. Y, y simplemente para redondear, a ver... De, este, un día que un compadre de don Porfirio Díaz fue y se quejó de que tenía un puesto público y no tenía dinero, la recomendación, dice de don Porfirio Díaz fue, haga obra, compadre, haga obra. O sea, la recomendación era que hicieran obra para poder de ahí sustraer rentas para los funcionarios. Y esto es muy sabido en todo el mundo, pero especialmente en México. Entonces, fíjense cómo se complementa este asunto de obra pública. ¿De cuántos son los, de cuántos son los contratos que ahora quieren gestionarse unipersonalmente? De hasta tres millones de pesos. En parte son esas obras. Y este tipo es un especialista en armar esos, esas combinaciones este, eh, perversas de pues mira, te doy un contratito y tú aquí te mochas, por eso se llama moches, te mochas con una lanita. Se habla cuando uno sale a la calle y platica y comenta con conocidos y todo. Antes era el llamado diezmo que daban el 10%, luego ya subió al 20 y se hablan de otras muchas este otras muchas muchas comisiones entre comillas. Eh, algunos dicen que ya subió tanto como el, hasta, hasta el 40%. Y bueno, pero entonces ahí está el esquema. El esquema es la contratación de cantidades, este, hasta 3 millones de pesos, para poder pactar beneficios eh, para los funcionarios, este, para un grupo selecto de funcionarios del municipio. Entonces, pues ahí está clarito el asunto. No nos, no, no, no nos hacen tontos, no, no, no nos están dando a tole con el dedo. Nos damos cuenta perfectamente de lo que están haciendo. Entonces ya están pasando de la hipocresía al cinismo, sí simplemente. Pero está clarísimo. Y yo sí llamaría al ayuntamiento, Piri. Pues vamos a ver otra vez este, cómo se desafana el ayuntamiento de todos estos asuntos. Seguramente con su mayoría, pues van a decir que no pasa nada y que está bien bonito uh -huh. que el señor Ludovico Mata sea el señor y dador de contratos en el municipio de Guanajuato. Bueno, más quiero dejar, me hemos subrayado algo. Está también hecha la ingeniería para moche, que es en un comité de vecinos, Carlos. Los vecinos cooperan con su moche, con su lana, para hacer su obra. Ellos bueno, el constructor y el comité de vecinos lo representa una gente y esa gente es la que tramita todo ante el municipio. Está muy hecha, muy bien hecha la ingeniería. No es así. Por eso le digo que detrás de toda esta ingeniería que trae Navarro, que todavía yo sospecho que no le da para tanto el cerebro, hay una gente o varias gentes en esta ingeniería del Moche. Es interesante, ¿eh? es el análisis próximo. Muy bien. Pues sí, cuando hablamos de mayoría o de minorías, nos estamos refiriendo a que el único que toma decisiones es el presidente municipal. Hablamos de mayorías de él o de minorías de él. Y yo lo que haría es un llamado a cada uno de los integrantes del ayuntamiento para que hagan lo que a ellos, ellos, a cada uno les interese a partir de de a quién representan, que cada uno haga ver cuál es el punto de vista de ellos y no vayan solamente a levantar la mano y para darle la razón al señor presidente municipal, porque así nunca vamos a tener un buen gobierno. Es decir, a lo mejor sí, eh, una dictadura, no pero no hemos decidido, los mexicanos, por una dictadura. Nuestra constitución todavía Habla de órganos colegiados que tomen decisiones y creo que hay que impulsar eso, que los órganos colegiados tomen eh, posi eh, posiciones dentro del gobierno, pero a partir de su visión diferente de la de los demás, no de quien los invitó a estar o no en un órgano de gobierno. Sí, Paco. Sí, y recordemos que hoy se conmemora la proclamación de la, de, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, claro. y que ahora vemos, pues, todo el deterioro y toda la violación que sistemáticamente la hacen, pues, fundamentalmente, quienes ejercen el poder público a través de órganos de autoridad y de decisión. Entonces, también es una fecha para reafirmar que creemos en una sociedad libre, democrática, este, ¿Lural? representativa. Claro, plural, y respetuosa del Estado de Derecho. Así deja de mi comentario. Muchas gracias. Le voy a pedir a Lolita que nos haga favor de leer los comentarios de los que nos están eh, siguiendo en esta sesión para con eso empezar a, a cerrar eh, la sesión del día de hoy. Adelante Lolita por favor. Claro que sí Memo, gracias. Mario Rodríguez yebra dice buenos días al Observatorio Ciudadano. Armando. Morales, buenos días, migrantes al tanto de nuestra Guanajuato capital. Leonora Villegas, buen día. Leonora Villegas dice, Ludovico Mata es uno de los nombres más ligados a la corrupción municipal. El trienio pasado, Navarro lo mantuvo de aviador con presupuesto público en la dirección del archivo municipal. Ahora lo rescata y lo coloca en donde hay mucho y de y de, de Acachitos. Por lo pronto, el acto es el acto más descarado de corrupción en estos cuatro meses. Hay, hay que mandarle el video que, que hizo su, el video que, que pasamos donde declara su esposa, lo que, Samantha, lo que está diciendo de Ludovico Martínez para que no se olvide. Armando Morales, tristemente, pero ahora ya estamos empezando a pagar el costo político de nuestro estado. Esta forma de armar todo un engrane de poder lo vemos en el IE, Gobierno del Estado, Universidad de Guanajuato y todo lugar donde se pueda tener un poder para gobernar en beneficio personal. Francisco Vélez, dice, con la diferencia de que el gobierno del Estado gasta un millón de pesos en medios de comunicación y el gobierno de López Obrador gasta menos, digo mil millones, perdón, mil millones de pesos en medios de comunicación, y el gobierno de López Obrador gasta menos del 30% de lo que el mismo periodo gastó Peña, de lo que en el mismo periodo gastó Peña Nieto. Leonora Villegas, es imperativo hacer un llamado a los miembros panistas del ayuntamiento, llamado a la razón a la coherencia, al apego a los principios éticos, a la responsabilidad que voluntariamente aceptaron y juraron el 10 de octubre pasado. Algunos de ellos son personas de bien, con principios preparados y llegaron con la convicción de trabajar por y para Guanajuato. Entonces me pregunto ¿de qué manera se dejan envolver y dominar por un tipo que desde el principio ha dejado claro que trabaja por sí mismo con ocurrencias y actúa por encima de las normas? ¿Cómo es que ellos permiten ser rehenes de Navarro? De pronto veo algún atisbo de independencia por parte de Pols y de Rodrigo Martínez, pero casi de inmediato se alinean. Nosotros ya también lo hemos comentado, sí, lo hemos comentado que, pues bueno, este, son, son personas obviamente preparadas, de familia también reconocida, hablábamos de Cecilia González también, que es de familia reconocida y que por qué... ¿Por qué se dejan mover exactamente, Leonora? Nosotros también lo hemos estado comentando como observatorio, ¿sí? Eh, porque este niño, Rodrigo, eh, siendo director de una universidad que, bueno, Correcto. tiene un prestigio también, eh, este, también no no, no línea. O sea, de repente sí como que brincan, brinca poquito la liebre, pero como que a la siguiente le dan un estate quieto y no sé, no sé qué está pasando. Este, Cecilia, ande. Son 45 mil sí, pesos de sueldo, un asistente y con derecho no. de boleto a un buen negocio. No es, tienes que dar de manazos, ¿eh? Eso es lo que está en juego. Pues sí, sí, Piri, pero por ejemplo, pero te este, ganan. Si ganan 45 mil pesos, es porque representan a la, a la ciudadanía ahí en el Cabildo, ¿sí? Ok, pero pues a lo mejor, como tú dices, a lo mejor quieren más o sea, esa es, lo que, esa es la impresión que dan al momento de que le están votando todo a favor, es la impresión que dan que aparte de su sueldo porque yo puedo, yo, yo puedo ser regidora y yo puedo votar de acuerdo a, a lo que yo considero que es, que es lo mejor para, para los ciudadanos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que el ciudadano piensa al momento de que no lo votas tú, no lo votas en contra, sino le das la razón de las ocurrencias a tu alcalde? que ahí va algo de moche o sea, eso es lo que nosotros eh, como ciudadanos nos hacen pensar ¿sí? porque perdón, no hay digo, una no es, explicación no hay ocurrencias No regresar a los comentarios? Sí, sí. antes de que sí. termine eh, sí. no hay ocurrencias eh, eh. todo está planeado eh, partamos del análisis que hecho Carlos, muy bien todo está fríamente calculado lo del Ludovico lo del comité de adquisiciones los que votan, todo está valiendo ahorita. no hay ocurrencias ¿eh? por eso, perdón Paco ¿eh? no es regañarme más <ríe> no, Leonora Villegas dice, sí. ok Leonora Villegas dice Ludovico Mata mejor perfil pregunta también nosotros nos preguntamos mismo con, de Ludovico Mata y de varios Leonora Villegas, licenciado Santibáñez el reclamo mayor debe de llegar de la regidora Valadez. Ella puede hacer posible que algún tribunal suspenda el efecto de la última sesión del comité de adquisiciones en la que se facultó en la que se facultó a la libre disposición de recursos públicos a Ludovico Mata. El Luis Esteban Garza de la Parra dice, ni a cuál irle. Cecilia Pols ni siquiera es de Guanajuato. Solo está de regidora porque ha de estar buscando otra posición política más adelante, o sea, una, otra posición política más adelante. Y el síndico pues si hubiera defendido solo, no que aquí en este foro se le tiene que estar defendiendo. La realidad es que forman parte del mismo grupo, son cómplices. Leonora Villegas dice, no importa si son tres millones de pesos o centavos para vigilar el buen uso de los recursos públicos, es que existe el comité de adquisiciones. Así es, son todos los comentarios, este, Memo. Muchas gracias, Lolita. Este, bueno, eh, eh, la próxima semana, a partir de las 11 de la mañana, eh, trataremos un tema que es bastante polémico y lo ha sido en la historia del municipio de Guanajuato, porque hemos probado eh, cotidianamente diferentes maneras en que el municipio atiende el problema de la basura del que generamos los guanajuatenses. Todavía nos faltan muchos experimentos. Por ejemplo, no hemos experimentado el asunto de que cada quien lleve la basura a algún lugar. Estamos esperando que pase la basura a llevarse antes tocaba la campanita, ahora vayan a, a los contenedores y de ahí copeteados, este, ahí vaciemos nuestra, nuestra basura. Pero hay varias maneras en que en el mundo se han resuelto el problema de la basura. Eh, y lo vamos a empezar a ver de la próxima semana a partir de las 11 de la mañana, este, en que iniciaremos las parte pública de la sesión del Observatorio Ciudadano a, a todos ustedes. Oye, Memo, gracias, Memo. Gracias, Carlos. Sí, sí, sí Carlos, no, no más que este asunto de la basura viene a cuento porque ya sa sabemos que traen el rumrum de que quieren concesionar el servicio. Sí, claro. O sea, un negocio más precisamente hecho en la misma coordinación, eh en esta coordinación general de administración que lleva también servicios generales y en donde ya también fue de donde despidieron al amigo este Ludovico. O sea, sí. todo es un es un engrane funcionando ahí esencialmente para este, extraer recursos del presupuesto municipal. Y ahora quieren, quieren este, y amenazan a los guanajuatenses con eh, concesionar la basura. Ese análisis va a ser interesante y lo vamos a tener la próxima semana claro este sí analizaremos todos los puntos de vista desde aquellos eh, asuntos muy obvios como son los moches hasta los detalles de qué pasa con las concesiones en general de los gobiernos las concesionales se tienen que dar seguimiento y vigilar no solamente de encargarle el asunto a, y olvidarse del asunto porque eso no es una concesión, o esa no es, una concesión. No, no es lo que, la, la concesión que le conviene a, al sector público y a todos los Guanajuatenses. Muchas gracias, que tengan muy buena, buen provecho. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.